clase más de más que yoga me da mucho gusto verte el día de hoy y vamos a trabajar hoy con el chakra anahata o el chakra del corazón este chakra que se expande para comunicar nuestros sentimientos y también para expresión compasión y desinterés vamos lentamente después de observar la energía de este chakra llamado anahata Vamos a juntar manos al centro, cerrar nuestros ojos y observar nuestra respiración. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, poniendo toda la atención a nuestro pecho. Cuando este chakra está desequilibrado, sentimos ansiedad, desequilibrio, angustia. Hoy vamos a trabajar con esta energía y cantamos el mantra OM, oh, inhalo. Om. Coloco una intención a mi práctica relacionada con el chakra corazón Con la compasión Y regreso Vamos a comenzar a calentar nuestro cuerpo Colocamos manos en rodillas Giro la cabeza hacia un lado lentamente, giro hacia el otro lado, inhalo cuando voy hacia atrás, exhalo cuando voy hacia adelante, regreso, mano derecha, toma parte izquierda de la cabeza, estiro cuello, regreso, la mano derecha va hacia el piso y la mano izquierda va hacia el lado derecho, estiro el brazo por encima de la oreja, regresa la mano hacia las rodillas, ahora la mano izquierda toca la parte derecha de la cabeza, estiro el cuello, la mano izquierda toca el piso y la mano derecha va hacia el lado contrario y regreso. Me tomo de muñecas o antebrazos, llevo brazos hacia el cielo abriendo el pecho, regreso hacia las piernas. Inhalo arriba, exhalo abajo, inhalo hacia arriba, exhalo bajo a rodillas. Llevo las manos hacia los hombros y giro los codos hacia atrás, círculos grandes y profundos ahora hacia adelante, voy rotando mis hombros, calentando articulaciones y regreso, giro muñecas hacia el frente, giro muñecas hacia afuera, regreso y nos vamos a colocar en cuatro puntos sobre el tapete. Coloco manos abajo de hombros y rodillas abajo de cadera. Bajo empeines de los pies. Voy a subir mano derecha al frente, pierna izquierda atrás. Inhalo, profundo. Exhalo, bajo mano, bajo rodilla. Inhalo, subo brazo izquierda. Subo pierna derecha. Exhalo, bajo. Voy a separar rodillas a lo ancho del tapete, glutos hacia atrás, manos a lo ancho del tapete hacia el frente y dejo caer la frente hacia el piso. Inhalo profundo, exhalo, regreso, cuatro puntos, activo dedos de los pies, Adho Mukha Svanasana, cadera hacia atrás, perro viendo abajo, miro hacia el frente, llevo pierna derecha al frente, giro el pie izquierdo y subo, el antebrazo derecho va hacia pierna derecha o puede ir hacia el piso como te sientas cómoda y mano izquierda al cielo. Depende de tu nivel de práctica, pero ambas opciones son correctas. Estiro, pierna derecha, puedo tomarme de la espinilla con mano derecha o mano derecha al piso, en Trikonasana. Inhalo, exhalo, manos hacia el piso, giro pie de atrás, postura de corredor, voy hacia atrás, Adho Mukha shvanasana. Pie izquierdo al frente, giro talón de atrás, el antebrazo izquierdo en pierna izquierda, subo, mano derecha al cielo. O puedo llevar la mano abajo. Regreso, estiro, pierna izquierda. Puedo llevar la mano hacia la espinilla o hacia el piso en trikonasana. Inhalo. Exhalo, voy hacia el centro de mis piernas Los pies paralelos y profundizo Trato de tomarme de mis tobillos la espalda recta y hasta donde pueda llegar Sin lastimar mi cuerpo, profundizo, abro el pecho Voy a llevar mano derecha al piso, estiro mano izquierda, brazo izquierdo hacia el cielo, bajo mano izquierda al piso, brazo derecho al cielo y bajo, profundizo nuevamente junto un poquito a mis pies, flexiono rodillas, tomo de la cadera y voy hacia el frente, cierro el compás de mis pies a lo ancho de la cadera, voy a subir rodilla derecha a 90 grados y hago una torsión hacia atrás del lado derecho con brazos flexionados, Regreso, exhalo, bajo pies. Ahora voy a subir rodilla izquierda hacia arriba, 90 grados del torso. Giro el torso hacia el lado izquierdo y brazos flexionados. Mantengo el equilibrio, abro el pecho, inhalo, exhalo, regreso lentamente hacia el piso. Voy a ir hacia el frente del tapete. Subo brazos hacia arriba, manos juntas, inhalo, exhalo lentamente, manos hacia el corazón. Voy a llevar otra vez, pierna izquierda atrás, pie ve hacia la izquierda, entrelazo manos y voy a plegarme hacia la pierna derecha. Inhalo, exhalo hasta donde pueda llegar, regreso subo brazos hacia el cielo, guerrero 1 uno sana uno, bajo regreso al frente ahora llevo pie izquierdo atrás el de enfrente, el pie de enfrente va hacia adelante el de atrás hacia la derecha y me plego hacia mi rodilla izquierda inhalo, exhalo, regreso subo en guerrero 1. Flexiono la rodilla de adelante, bajo, manos a la cadera, llevo pies juntos, me acomodo, hago un círculo hacia arriba, inhalo, exhalo, Ardha Uttanasana, manos se ven entre sí en el suelo, mirada hacia el piso, manos hacia el corazón, voy a llevar pie izquierdo atrás en guerrero 3, la espalda y la pierna están alineados, inhalo, subo los brazos como si fueran alas, regreso. Nuevamente, manos al corazón, ahora separo pierna derecha hacia atrás, inhalo, brazos como alas, regreso, exhalo, manos al corazón lentamente voy hacia el piso, en uttanasana. Ahora voy hacia cuatro puntos, bajo en peines. Me acomodo en el tapete y descanso en balasana. Trato de que los codos estén en el piso y las manos por encima de nuestra cabeza. Inhalo. Exhalo, observo cómo se abre mi pecho en esta postura y me entrego totalmente. Inhalo, vuelvo a subir. Inhalo, hago una torsión hacia atrás, de la mano izquierda en rodilla derecha. Regreso al centro, inhalo, subo, mano en la rodilla contraria y regreso. Voy a prepararme para postura de camello, activo los pies, voy a tratar de llevar con una abrazada mano hacia el talón, la otra mano hacia el otro talón y observa bien cómo se abre el pecho y trata de llevar la pelvis hacia adelante. Puedes dejar caer tu cabeza hacia atrás, inhala, exhala, regreso hacia el frente y voy hacia balazana, postura del niño con brazos hacia atrás. Descanso, me entrego, recuerdo mi intención, recuerdo este corazón abierto, regreso lentamente, mis piernas simplemente las dejo flexionadas y me acuesto sobre el tapete, voy a subir hacia postura de puente, entrelazo mis manos en el piso, Inhalo, exhalo, abro la compasión y bajo lentamente, tomo mis piernas, hago círculos con rodillas hacia un lado, círculos con rodillas hacia el otro lado y regreso. Voy a acomodarme, postura del peso, Matsyasana, meto manos abajo de glúteos, codos en el piso y dejo caer mi cabeza hacia atrás. La coronilla en el piso, abro el pecho y los pies en punta ven hacia el frente del tapete. Me quedo ahí unos momentos, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, regreso, me acuesto, saco con cuidado mis manos, me abrazo, llevo toda esa intención a mi cuerpo, abro los brazos, las manos al lado de las orejas, codos flexionados y voy a estar en la postura de Shavasana totalmente relajada por esta práctica, sigo abriendo mi pecho, mi corazón. Revisando que la intención de hoy sea cada vez más profunda, llevando toda la atención hacia el centro del pecho, hacia el corazón, llevando la compasión, llevando todos mis sentimientos hacia adentro y relajándome hacia todo lo que no puedo controlar en este momento me abro a las experiencias, me abro a lo que necesito recibir, me estiro hacia atrás, lentamente regreso, manos hacia el abdomen, voy a girarme lentamente en postura fetal, me abrazo ligeramente y cuando me sienta lista voy levantándome, para quedar en postura de su casana, piernas flexionadas. Subo brazos hacia el cielo, entrelazo manos hacia atrás, sigo abriendo el pecho, respiro por boca, inhalo, exhalo por boca, inhalo, exhalo por boca, regreso, manos hacia el corazón, Voy a cerrar esta clase de hoy. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos en la próxima clase. Namaste.